Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Hacer Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes eliminados de su WhatsApp que tengan en el iPhone. Aquí como pueden observar tengo una lista de chats, de conversaciones... Pero vamos a tomar de ejemplo esta conversación que tenemos con Alexander, que es un compañero de trabajo. Entonces nosotros aquí simplemente nos vamos hasta los mensajes, ¿cierto? Eh, aquí tenemos un par de mensajes que vamos a seleccionar para poderlos eliminar. Simplemente los seleccionamos, por ejemplo este que están viendo en pantalla, y le damos en eliminar. ¿Ok? Recuerden que estos son ejemplos. Eh, la persona puede tanto enviar como recibir nuestros mensajes, pero el punto es poder recuperar estos mensajes que vamos a eliminar. Luego le damos a la papelera, aquí simplemente le damos al botón que dice eliminar para mí Los mensajes son eliminados, pues obviamente no vamos a encontrar los mensajes por acá Y vamos a tomar en este caso otro ejemplo con otro compañero de trabajo que se llama Alejandro Cerma Entonces aquí tenemos nuestro compañero de trabajo y nosotros podemos llegar y eliminar estos mensajes de por acá Ok, súper fácil, súper sencillo, seleccionamos, seleccionamos los mensajes que deseamos eliminar Y le damos donde dice eliminar para mí Y listo, de esta manera los mensajes son eliminados Tanto los de Alejandro Cerna como los del compañero llamado Alexander Pero en este video, vuelvo y repito les voy a enseñar a recuperar esta información de una manera súper fácil y súper sencilla. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno chicos, para poder recuperar mensajes borrados de WhatsApp, vamos a utilizar la primera alternativa que es mediante nuestro software llamado TinoShare Data para iOS. Recuerden que toda la información estará en la descripción del video. Descargan, instalan el programa y luego de obtener la licencia, vamos a ejecutar este programa como administrador. Luego de ejecutarlo, como se pueden dar cuenta, tenemos distintas opciones ya que podemos reparar el sistema operativo de iOS Si tenemos algún inconveniente Podemos respaldar y restaurar alguna red social, alguna aplicación Podemos recuperar información desde iCloud Podemos recuperar información desde una copia de seguridad que tengamos con iTunes Y podemos recuperar información desde el dispositivo iOS Lo recomendable es que primero utilicen esta opción Recuperar desde el dispositivo iOS Entonces simplemente le damos clic a esta opción Aquí necesitamos conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB. Y una vez conectado el teléfono, aquí el programa de TinoShare Data va a detectar efectivamente que hemos conectado el dispositivo. A continuación nos va a aparecer una serie de elementos que podemos seleccionar para recuperar dicha información. Pero a nosotros nos interesa recuperar única y exclusivamente lo que vienen siendo los mensajes y lo que viene siendo los archivos eliminados de whatsapp y luego le damos clic al botón azul que dice iniciar análisis pero recuerden que si ustedes desean recuperar otro tipo de información también la pueden seleccionar luego de esto le dan clic donde dice iniciar análisis y como se pueden dar cuenta aquí el programa de TinoShare Data para IOS se va a encargar de analizar el dispositivo este proceso puede tardar dependiendo de la velocidad de la computadora, de los puertos USB del cable USB que se esté utilizando en cuestión Y obviamente del teléfono que esté conectado Y de la información que se tenga en dicho dispositivo Simplemente esperamos a que este proceso finalice Y bueno chicos, aquí como pueden observar Vamos a tener todas las conversaciones Todos los chats Entonces ya sería cuestión de primero Ubicar el mensaje que deseamos recuperar Para este ejemplo yo voy a utilizar Una conversación que tengo con un compañero de trabajo llamado alejandro serna aquí simplemente seleccionamos las conversaciones Y sería cuestión de marcar esos mensajes Que deseamos recuperar, por ejemplo Aquí como pueden observar también me permite Recuperar fotografías Que hayan sido eliminadas por accidente Dentro de esa misma conversación Nosotros obviamente podemos seleccionar eh, Directamente toda la conversación Que tengamos con la persona O con las personas, pero lo más Importante es seleccionar esos mensajes Que deseamos recuperar Una vez que nosotros hayamos seleccionado los mensajes Que deseamos recuperar, conforme Fotos, sin fotos, documentos, etcétera. Simplemente le damos clic al botón azul que dice recuperar al PC Posteriormente nos va a pedir una ruta para guardar la información Por ejemplo, el escritorio Le damos en aceptar y esperamos a que se nos guarde la información en la computadora Y bueno, como se pueden dar cuenta, aquí en esta... En esta carpeta vamos a tener toda la información Simplemente abrimos la carpeta que el programa nos ha creado Aquí vamos a seleccionar el teléfono que en este caso conectamos anteriormente Y luego seleccionamos pues la fecha de lo que viene siendo la recuperación Ahora vamos a seleccionar los mensajes de WhatsApp que es la información que nos interesa Y vamos a tener lo que viene siendo archivos adjuntos En caso tal de haber seleccionado algún documento, algún archivo o alguna imagen en la carpeta de juntos vamos a tener esa imagen o esos archivos pero lo que viene siendo los mensajes lo vamos a poder visualizar en un archivo html que nos crea lo que viene siendo el programa de Tino Share Data para IOS ya sería cuestión de abrir este archivo en formato html con cualquier explorador web o con cualquier programa compatible con este formato y bueno chicos ya después de abrir lo que viene siendo el archivo html vamos a poder visualizar los elementos seleccionados la fotografía Vamos a poder ver los mensajes y aquí algo interesante es que nos indica tanto la fecha como la hora en la cual nosotros enviamos o recibimos esos mensajes eliminados. O sea que está bastante bueno, pero recuerden que esto sería una alternativa. Y bueno chicos, también tenemos una alternativa que es recuperar esos mensajes eliminados mediante iTunes. Obviamente necesitamos tener una copia de seguridad previamente hecha con iTunes para poderla recuperar mediante esa copia de seguridad. Eso sí, vamos a seguir utilizando nuestro software que nos permite realizar este procedimiento llamado TinoShare Data para iOS. Aquí le damos clic a la opción que dice Recuperar desde iTunes. Luego aquí el programa nos va a mostrar las copias de seguridad que se han realizado, el tamaño de la copia, el dispositivo, la versión y lo que fue la fecha. Incluso si tiene contraseña o no, la copia de seguridad también nos va a indicar con el candado. Ahora simplemente seleccionamos la copia de seguridad, le damos en siguiente, si la copia de seguridad está bloqueada con contraseña, aquí vamos a colocar la contraseña de esa copia de seguridad y ya luego le damos clic a donde dice descifrar. Aquí el programa se va a encargar de desencriptar lo que viene siendo la copia de seguridad. Esperamos a que este proceso finalice. Bueno, chicos, ya después de que el sistema de UltData cargue la información, la copia de seguridad, también nos da la opción de elegir los elementos que deseamos recuperar. Que para este ejemplo, vuelvo y repito, nos interesa exclusivamente WhatsApp y archivos adjuntos. Pero de igual manera, si desean seleccionar otros elementos, también lo van a poder hacer. Simplemente seleccionamos esa opción y le damos clic al botón que dice Iniciar Análisis para que posteriormente se encargue de analizar la información. Bueno, fíjense que acá chicos ya ha finalizado el análisis de lo que viene siendo la copia de seguridad que hemos seleccionado. Aquí vamos a tener todas las conversaciones, los mensajes, las imágenes, las notas de voz. Y de igual manera, en este caso ya tocaría primero seleccionar eh, los mensajes que queremos recuperar. Por ejemplo, aquí tengo una conversación con Alexander. Esta conversación nosotros eh, vamos a poder recuperarla Por ejemplo podemos seleccionar este mensaje, este otro, este otro Ok, E incluso este y este Y una vez seleccionados los mensajes sería cuestión de darle clic al botón azul que dice recuperar el PC De igual manera nos va a pedir una ruta para guardar la información Por ejemplo el escritorio, le damos en aceptar Y listo, estos mensajes se recuperan de manera exitosa Mensajes eliminados, ya luego le damos en aceptar Ahora, se nos crea la carpeta, podemos abrir la carpeta con el nombre del programa, tenemos el dispositivo que se ha conectado, el que utilizamos para recuperar la información, la fecha, eh, bueno, los elementos que hemos seleccionado, y de igual manera, si tenemos archivos adjuntos, aquí en esta carpeta nos los va a mostrar. Y también nos crea un archivo HTML con el nombre de mensajes de WhatsApp, que es donde, en este caso, vamos a poder visualizar los elementos seleccionados, los mensajes seleccionados que en alguna oportunidad pues hayamos tenido y por cualquier razón hemos eliminado por accidente o por X, por yo, por Z y ¿sí? bueno chicos, aquí como se pueden dar cuenta, no se ejecuta de esta manera lo que viene siendo el archivo HTML, le va a aparecer mensajes de WhatsApp que es la información que nosotros hemos recuperado y acá pues nos coloca lo que es el contacto, la fecha y hora de cada uno de los mensajes y obviamente los respectivos mensajes, súper fácil y súper sencillo. Y bueno chicos también tenemos una alternativa que es mediante la recuperación desde iCloud sin embargo tengan en cuenta que aquí desde Tinoshare ULdata luego de colocar nuestro correo y contraseña nos permite recuperar específicamente estos elementos pero si por alguna razón hemos perdido los mensajes directamente desde nuestro teléfono nosotros con la copia de seguridad que tengamos con nuestra cuenta de iCloud vamos a poder recuperar esos mensajes eliminados. Eso sí, tocaría registrarnos nuevamente en WhatsApp, tocaría colocar nuevamente lo que viene siendo la cuenta que se ha utilizado para este respaldo y posteriormente recuperar los mensajes.